Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que lo estéis pasando súper bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirar, hoy tengo un video súper bonito y os voy a decir una de las formas más rápidas de recibir un pago de 500 dólares o más usando únicamente tráfico gratuito. Tiene un poco de trabajo, atentos, tiene un poco de trabajo, pero os aseguro que vale la pena. Es muy sencillito.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 y a que lo guardes en tu, en tu lista de reproducción favorita para que lo tengas localizado muy, muy rápidamente. Pues mira, vamos a ver cuál es esa forma súper rápida de recibir un pago de 500 dólares o más, utilizando únicamente el tráfico gratuito. Muy sencillito, pero insisto, requiere trabajo. Vamos a ello. Lo primero que vamos a hacer es promover Fiverr. Vamos a ir a Fiverr ahora mismo. Esto es Fiverr, tú tienes que meterte a Fiverr, a su red de afiliados, es esta. Si tú buscas afiliados Fiverr, te va a aparecer esta. Es aumenta tus ganancias, Fiverr, bla, bla, bla, bla, bla. Y Fiverr paga muy bien, tienes que convertirte en afiliado, lo promocionas y empiezas a ganar. Vamos a ver el plan de comisiones que tiene Fiverr. Este es el plan de comisiones, mira. Aquí dice que un CPA dinámico, que depende del servicio, te dan desde 15 hasta 150 dólares. Y luego el híbrido, que es CPA Share, te dan desde 10 dólares o hasta el 10% del revenue share que tú vendas. Por ejemplo, si tú vendes un servicio por primera vez y ese servicio dura 12 meses, tú tienes 10 dólares por haber vendido ese servicio, y luego el tiempo que dure ese servicio, hasta 12 meses, el 10% de lo que compren. O bien, un CPA directo, es decir, tú vendes un servicio, el que tú quieras, y te ganas de 15 a 150 dólares. Muy sencillo, aquí no hay ningún problema, puedes tener este plan de comisiones, o este otro, el que tú elijas. El que te guste más. Yo, yo tengo el pequeñito, este de rápido, porque las suscripciones aquí no son muy continuas. Así que he usado este que es hasta 150 dólares. Mira, aquí lo tenemos. Tienes muchos productos a promocionar. Por Fiber Business. Tú tienes 100 dólares y un 10% en Revenue Share. ¿Ves? Luego afiliados 10%. Learn porque tienen una nueva opción que es la Fiber Learn. Que venden cursos y ya tienes 30% en cada curso. Y luego el Workspace que también te venden hosting ilimitado, tú tienes 50% por cada plan. Y luego las comisiones normales. Fiverr Pro, si, tú, si alguien se suscribe a Fiverr Pro, 150 dólares. Y luego las categorías, mira, diseño, 50 dólares, ciencia de datos, aplicación, bla, bla, bla. 40 dólares por e-commerce, 30 por vídeos, 25 por ilustraciones y 15 en el resto de categorías. Lo menos que te puedes ganar... Es 15 dólares por cada cliente. Cada cliente que tú traigas, 15 dólares. Y si eres listo, vas a elegir este tipo de servicios. Por ejemplo, Fiverr Pro, diseño industrial, ciencia de datos, móviles, bla, bla, bla. Fíjate en e-commerce, que es programación y tecnología. Programación y tecnología, 50 dólares por cada venta inicial. Bueno, nosotros vamos a promover Fiverr, pero de una manera muy, muy específica. Yo me he ido ya a mi cuenta, esta es mi cuenta. Aquí tienes un montón de cosas, ¿ves? Vienen todas las herramientas de marketing, que las tienes aquí. Herramientas privadas y el Default and Deep Links, aquí. Este es el que tú vas a promover. Fíjate que están todos los, los Fibers, está el CPA, el Hybrid Learn Business sub Subaffiliates, y el workspace. Si tú le das a cualquiera de estos, copiar directo. Por ejemplo, lo voy a copiar. Lo copio y lo voy a abrir en una ventana nueva. Lo voy a pegar y ahí. Me voy y me llega aquí. ¿Ves? Esta es la homepage. A mí no me interesa la homepage. Lo que vamos a hacer es elegir un servicio y promover ese servicio. ¿Qué servicio? En mi caso, yo he elegido SSL. ¿Por qué SSL? Porque todos los sitios web del mundo mundial tienen que tener un certificado SSL. Todos. Obligatorio, si quieren estar bien en Google. ¿Ves? Entonces, aquí está. Instalamos este Encrypt, 5 dólares. Puedo migrar, bla, bla, bla, SSL, 5 dólares. SSL, 5 dólares. 10 dólares. En fin, el que tú quieras. Eliges uno, el que a ti te guste. Este por ejemplo, mira, está muy bien. Tiene 983 ventas. Empieza por 15 dólares y es 5 estrellitas. Este también está muy bien, empieza por 25 dólares. Tú eliges uno, el que tú quieras. Yo voy a elegir uno de estos, uno de estos dos que están muy pero que muy bien. Y vamos a poner este, porque este es Lif Lifetime. Me voy a dar clic a este, está muy bien. Y voy a, seleccionar, voy a seleccionar la parte de arriba, esta parte de aquí donde está el servicio, y la seleccionas hasta antes de este simbolito de interrogación. Ese no lo tomas en cuenta. Seleccionas todo, lo copias, copiar, y te vas a las herramientas de Fiverr, donde dice Default and Deep Links. Ahí está Deep Links. Y tú lo que vas, lo que vas a hacer es darle clic a LPURL en LPULR vas a pegar el que acabamos de poner, ves, certificado bla bla bla bla bla, y le vamos a dar un enter, y fíjate cómo todos han cambiado, ahora ya el Fiverr CPA me pone aquí el híbrido, Learn Business bla bla bla, la copio esa la voy a reservar, ves copiado al clipboard, la voy a poner por aquí en un, ya la tengo, este es mi enlace, si yo si yo le doy clic a ese enlace en una plantilla, en un sitio nuevo. Le voy a poner en paste. Y me lleva al certificado SSL. Tal como se lo había yo pedido. ¿Ves? Pues me dice que me una, bla bla bla bla bla. Y si alguien se une, yo no me gano el dinero que dice aquí que cuesta, que son 23 euros. Sino que me gano lo que me dicen en la página de afiliados. Es decir, como es un CPA listo de programación yo me voy al plan y aquí CPA de programación yo me gano 50 dólares no uno, 50 dólares ¿vale? ¿cómo voy a traer a la gente? vamos al tráfico, al tráfico gratuito, vamos al tráfico al tráfico gratuito atento aquí marketer que esto es muy muy interesante, vamos a usar un comando de Google y ese comando es este que tengo aquí inurl2.https diagonal, diagonal. Si yo pongo esto en Google, me va a poner todos los sitios que no tengan HTTPS, es decir, todos los sitios que no tengan un certificado SSL. Y además voy a poder poner esta otra parte que es negocios en determinado sitio que no tengan el certificado SSL. Tú vas a poner, por ejemplo, doctores en Bogotá, por ejemplo, Bogotá, en Colombia, y le pones esta parte, control C y control V. ¿Ves? Ahí está. Entonces, voy a copiar todo esto, lo copio, por ejemplo, doctores en Bogotá, lo copio, me voy a Google, aquí, y lo pego, ahí está, y le doy enter. Y me va a poner todos los doctores, ¿ves? que no tienen el certificado SSL, ¿ves? Clínica del Occidente no está con el SSL, no tiene SSL, no tiene SSL, no tiene. SSL, no tiene SSL. Ninguno de estos tiene certificado SSL. ¿Qué voy a hacer yo para ganarme el dinero? Pues muy sencillo. Voy a ir a cada una de las páginas, ¿ves? Por eso te dije que tenía un poco de trabajo. Me voy aquí, abrir pestaña nueva, abrir una pestaña nueva. Abrir una pestaña nueva, me voy a ir a su página de contacto, contáctenos, ves aquí donde dice contacto, le doy clic, y lo que voy a hacer es escribirles un correo, les voy a poner mi nombre, mi apellido, el área que sea, el teléfono, me lo puedo inventar, el correo, y les voy a enviar un mensaje que es un cold email, o bien un correo frío, y les voy a decir lo siguiente, yo me he buscado en Google, esta paginita que dice ¿Por qué Google le obliga a tener certificados SSL? Y le voy a poner esto. Bla, bla, bla. Esto significa que si su sitio no tiene, se mostrará como no seguro en la barra de URL. ¿Ves? Pero no se preocupe con nuestro mejor servicio de alojamiento. Bla, bla, bla. Entonces, Lo que voy a hacer es copiar esta parte. Esta de aquí. La copio. Me voy a ir a la clínica. Allí. Y le voy a seguir poniendo esto. Esto significa que tal tal. Troll C. Lo voy a ir nuevamente. Lo voy a pegar. Luego voy a ir nuevamente aquí. Y pero no se preocupe. Bla bla bla bla bla. Y lo pongo aquí. Y aquí le voy a cambiar. No se preocupe con nuestro mejor servicio de instalación. Instalación de SSL permanente. Obtén el certificado de para el sitio web, se aseguró. Y le voy a poner asegura asegure su su web ahora para que Google no para que Google no le penalice y le vamos a poner el enlace que teníamos aquí este lo vamos a cortar con baile por ejemplo. Me voy aquí a Bailey Y voy a ponerle. Crear un enlace. Control C. Me voy a Bailey Control V. Y suficiente. No tengo que hacer nada más. Le voy a dar a crear. Y ya lo tengo. Es este. Lo voy a copiar. Puedes embellecerlo. Por ejemplo aquí. SSL para Google. Por ejemplo. A ver si me deja con este. Y si no. Ahí está. Copiamos. Me voy aquí y lo pego. Asegúrese ahora para que no le penalice. Eso es todo. Le doy a No soy un robot y lo envío. Y este mismo texto que me he pillado, lo voy a poner aquí. Ese mismo texto lo voy a poner en todas las webs de doctores. ¿Ves? Me voy aquí nuevamente, le voy a contacto y en contacto hago exactamente lo mismo nombre, apellido, país, ciudad, bla bla bla bla bla. puedes ponerle unos nombres ficticios el correo no lo pongas ficticio, ese pone un correo créatelo específicamente para esta estrategia y el mismo mensaje y lo mandas, me voy a la otra lo mismo, esto lo cierro, me voy al contacto y hago lo mismo bla bla bla, mensaje aquí lo mismo cierro esto me voy al contacto debe estar por aquí y si no lo encuentro no pierdo mucho tiempo me voy a otro y ahí está contáctenos todas tienen contactos todas todas tienen contactos todas y así lo haces con todas que no te gusta de doctores pues lo haces de otra manera ves por ejemplo yo aquí ya lo he hecho con dentistas en méxico y con doctores en bogotá tú ya lo ves y ahí está todo y esta misma estrategia si la quieres amplificar te sirve para los que están en Google. Atento con esto, atento con esto que te voy a decir ahora. Tú te vas nuevamente a Fiverr, ¿ves? Y aquí le pones eh, Rank web oh, rank Website, esta misma, por ejemplo. ¿Ves? Rank Website. Y aquí me dice, voy a poner tu Full Local SEO Expert, voy a rankear tu sitio en el primer lugar de Google, 100 dólares, esto me encanta... Eh, tiene muy buenas críticas, luego este es con backlinks, en fin. Voy a elegir este, por ejemplo, y voy a hacer lo mismo. Voy a copiar esta parte, la parte de arriba, esta, hasta donde está el, la primer símbolo de interrogación, hasta aquí, control C, me voy a mi creador de enlaces profundos, aquí, ALP URL, esto lo quito, pongo este otro, le doy enter, me lo obtiene lo copio, me voy a mi blog de notas, lo pongo aquí para rank Google. Y ahí está. Lo voy a cortar también con bailey, blog de notas, lo pego, se me las ha cortado. Y fíjate lo que vamos a hacer aquí, marketer, fíjate, atento. Me voy a ir a Google, ¿ves? Y voy a poner lo que yo quiera, por ejemplo, voy a poner nuevamente doctores en Bogotá pero ya no le voy a poner nada más, simplemente voy a buscar doctores en Bogotá, ¿ves? los que están en, el primer, en la primera página no me importan, no me importan porque ya están en la primera página, no les interesa mi servicio de poner en la primera página de Google entonces me voy a ir hacia abajo después de todo lo que está y me voy a ir a la página número 2 y en la página número 2, aquí sí empiezo a ir a abrir las webs, a abrir sus webs, y hago exactamente lo mismo que hice con los anteriores. Simplemente que en lugar de ponerle el SSL, les digo que los podemos posicionar en el número 1, en la página 1 de Google. Me voy aquí a la primera, voy al contacto y hago lo mismo. Mensaje, ¿qué mensaje les voy a poner? Me voy a poner aquí, me voy a ir al servicio de Fiverr que he solicitado, I will bla bla bla bla bla y bien. Control C y vamos a copiar un poco de esto. Bueno, vamos a copiarlo todo. Control C, me voy a mi traductor de Google, lo pego y solo copio una parte, no voy a copiar todo. A ver, vamos a bla bla, bla explicando bla, bla, bla. Aquí está, mira, esta parte si no lo encuentran en Google o Bing, se está perdiendo muchas ventas y clientes potenciales. Literalmente puede llegar a más de mil personas, bla, bla, bla. Control-C, me voy aquí, a mi páginita en el mensaje. Voy a hacerlo más amplio, así. Si no lo encuentran, bla, bla, bla, bla, bla. Y ahora le voy a poner el CTA, la llamada a la acción. Y la llamada a la acción va a ser... Aquí está. Y le vamos a poner esto. Ordenar ahora... Nuestros servicios siempre son seguros para los motores de búsqueda. Control-C, Me voy a ir a mi página y le voy a poner nuestro enlace, este enlace. Control-C. Como son lo que se llama cold email, vamos a poner aquí un embellecedor. Como esto es cold contact, es decir, contactos fríos, nuestros ratios de conversión no van a ser muy altos. Pero si nosotros hacemos esto con 50, 100 páginas diarias, que las hay, es altamente probable que consigamos mínimamente 500 dólares cada mes con este tipo de servicios, porque a nosotros no nos importa el servicio en sí mismo, no nos importa este ranqueo, que está muy bien, sino que nos importa que compren, lo que sea. Igual vienen aquí... Y ven que este servicio es caro y compran otro. Da igual, si lo compran, nosotros nos ganamos ese dinerito. Como ves, es una forma muy sencilla de generar ingresos. Tiene trabajo, pero es gratuita. No necesitas habilidades especiales. Y te voy a dejar aquí abajo en el enlace estos textos. Bueno, esto no, lo voy a quitar ya. Esto también lo voy a quitar para dejártelo tal como está. Así, te voy a dejar solamente este texto y este otro que hemos puesto aquí, lo vamos a copiar. Control C, lo voy a poner aquí para dejarte los textos al final. Y aquí le vamos a poner tu enlace, tu enlace. Y aquí también le vamos a poner tu enlace. Y ya los pones tú. Te lo dejo aquí abajo, te dejo esto. Y de esta manera tú ya te ahorras también este paso. Vamos a recapitular, Marketer. Hemos dicho que una de las formas más rápidas de recibir un pago de 500 únicamente usando tráfico gratuito, es ir a Fiverr, darte de alta como afiliado y empezar a promocionar determinados servicios, no la página en general, sino determinados servicios. Esos servicios los vas a poner en el Deep Link para ir directamente a esos y vas a empezar a buscar en Google los negocios locales que necesitan el servicio que nosotros les estamos ofreciendo ya sea en principio lo del, lo del ssl que es obligatorio o lo del rank en google porque todo el mundo queremos estar mejor rankeados en google empezamos a poner los textos que hemos puesto y a enviar estos contactos fríos a los negocios locales para que compren en fiverr y nosotros nos ganemos el dinerito que nos están ofreciendo. Como ves, es muy sencillito. Rápidamente puedes generar esto, sobre todo SSL y SEO, porque la gente, si está más arriba, tiene más ventas. Y si no tiene SSL, Google no los va a rankear porque no son seguros y los pone como sospechosos. Bueno, Marketer, lo vamos a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado esta forma rápida de generar un pago de 500 rápidamente usando únicamente tráfico gratuito a través de Fiverr. Y con tu esfuerzo está claro. Te invito a que lo pongas en práctica. A que te des esa oportunidad para que veas que se puede generar sin gastar nada. Te invito también a que le des like a este video si te ha gustado. A que le des clic al botón de compartir. Y lo compartas con todos tus amigos y lo pongáis en práctica. Te agradezco el tiempo que has destinado a ver este video. Y recuerda, Marketer, que este año pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. ¡Vamos!